Comenzamos por el pantaloncito. Y para realizarlo vamos a ubicar un pliego de papel en el cual vamos a trazar dos líneas. Trazamos una línea vertical y trazamos también una línea horizontal colocando un punto en el cruce de las dos líneas. De este punto hacia adentro vamos a colocar 15 centímetros, colocamos un punto. Colocamos un punto, 15 centímetros del primer punto hacia adentro. De este primer punto nuevamente. Hacia abajo vamos a colocar 17 centímetros, colocando nuevamente un punto. Un poco más abajo vamos a colocar 15 centímetros, colocamos un punto, fíjate, un punto. De acá 15 centímetros, colocamos un punto. Hacia adentro vamos a colocar otro punto con 3 centímetros de ancho. De este puntito vamos a colocar 10 centímetros. Colocamos un puntito y lo unimos con el punto que tenemos acá en la parte superior. Así. Unimos los puntos. Este punto lo vamos a unir con una línea curva. Así. Este será el doblez de la tela. Por acá lo tenemos previamente cortado. Y te lo muestro. Fíjate. Está cortadito igual. Y este es el doblez. Fíjate, tenemos acá la parte delantera y la parte trasera. Vamos a pasar costura a este pantaloncito, así vamos a ubicar esta parte principal la colocamos así colocamos la otra con el, la tela principal el estampado hacia adentro eso es la colocamos derechita y vamos a pasar costura por los laterales realizando un zig zag también por la parte inferior dejamos un centímetro para la costura y realizamos también un zigzag por todo el borde colocamos la costura por los laterales realizando también un zigzag también en la parte inferior de la entrepierna realizamos la costura y realizamos también un zigzag ahora vamos a colocar en el borde de la cintura vamos a colocar una franja de tela ya te la muestro volteamos queda así por acá la tenemos la medida de esta franja por si no se encuentra en el patrón la tenemos aquí le vamos a colocar esta franja de este ancho el ancho que tiene de 15 centímetros y tiene un total de 50 centímetros 50 centímetros 15 centímetros, esto lo vamos a doblar así, vamos a dejar la parte principal del estampado hacia adentro y vamos a pasar costura uniendo las dos puntas y vamos a pasar costura dejando medio centímetro, vamos a pasar esa costura, colocamos la costura y nos queda así, única costura, fíjate. Ahora la vamos a doblar así, la doblamos, la vamos colocando derechita, eso es, la convertimos en un aro, eso es. Esta costura que tenemos acá la vamos a dejar para la parte trasera, la vamos a colocar en la parte trasera. Esto es, vamos a identificar la parte trasera realizando unos cortecitos. También la parte delantera, vamos a, a realizar un corte. Esto es así, y vamos a colocar la costura que tenemos acá en uno de los lados, que están iguales la que le quede en la parte trasera esa va a ser la parte trasera eso es vamos dándole la vuelta la vamos colocando derechita Comenzamos a colocar la costura por todo el borde del short, Vamos a ir estirando la, esta parte de la franja, la vamos a ir estirando así hasta llegar acá. Después de realizar esa costura realizaremos un zigzag. Colocamos la banda en la cintura, fíjate cómo nos quedó, realizamos la costura, dejamos un centímetro y realizamos un zigzag por todo el contorno. Nos queda así fíjate muy flexible muy cómodo acá en la parte baja de las botas del pantaloncito también vamos a realizar lo mismo igualmente acá por acá tenemos los dos pedazos de tela que le vamos a colocar la vamos a colocar así vamos a realizar acá una costura al igual que como hicimos allá en la parte superior realizamos una costura luego doblamos y la vamos a colocar acá estas tienen medida de de ancho 13 centímetros y de largo 22 vamos a colocar con la parte principal hacia adentro colocamos una costurita para luego doblarla vamos a hacer esa costura realizamos la costura ahora vamos a doblar colocando los bordes derechitos al igual como lo hicimos en la cintura Así. Buscamos la costura y la vamos a colocar en la parte interna. Así. Colocamos las costuras derechitas. Eso es. Y ahora sí, pasamos costura. Pasamos costura también de este lado. Ya la tenemos previamente realizada. Y pasamos costura. Colocamos el detalle acá en la parte baja de nuestro pantaloncito, un jogger, fíjate, para nuestro bebé. y queda así. Recuerda, mira, que tú puedes realizar este mismo proyecto, tú también, siguiendo nuestro paso a paso. Delantera le vamos a colocar un detalle, vamos a colocarle este lacito, es muy fácil de hacer, y lo colocamos acá en la parte delantera. Hacemos un nudito acá en el hilo. Y lo colocamos así. Esta es una tela muy cómoda, muy fresca. Lo puedes realizar en cualquier tipo de estampado, también va a quedar muy bonito. Eso es, por acá lo tenemos ya. Para siguen sigue nuestro paso a paso con su patroncito. Ahora vamos a colocarle y te muestro cómo vamos a realizar la chaquetita que le vamos a colocar. Acá lo tenemos. Vamos a colocarla por acá para que veas paso a paso la chaquetita, el patrón. Por acá lo tenemos. Este es el pantaloncito que acabamos de realizar. Esta es la chaqueta que vamos a hacer. Es en tela flexible, tela de algodón y lo hacemos así. Ubicamos un pliego de papel, como el que estás observando, y trazamos en primer lugar una línea vertical. También en la parte superior trazamos una línea horizontal como base para colocar los puntos claves y las medidas. En el cruce de las dos líneas vamos a colocar un asterisco. En primer lugar un asterisco. Con nuestra cinta métrica vamos a colocar 7 centímetros colocamos un puntito 7 centímetros colocamos un punto de este punto hacia abajo siguiendo los puntitos vamos a colocar otro punto con 4 centímetros 4 centímetros vamos a bajar después de colocar ese punto otro punto con un centímetro punto 5 centímetros un centímetro y medio colocamos nuevamente un punto y unimos estos dos puntos con una línea recta De esta manera vamos a obtener un declive. Declive de hombro. Trazamos una línea curva. Bajando del primer punto hacia abajo 2 centímetros. Colocamos un punto y realizamos la línea curva. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar otro punto con 7 centímetros. Colocamos otra línea curva uniendo estos dos puntos. Del primer punto hacia abajo vamos a colocar... Otro punto con 12 centímetros y de acá hacia adentro una línea imaginaria con 14 centímetros. Este punto que tenemos acá con 14 centímetros lo vamos a unir con una línea curva. De esta manera vamos a obtener la sisa de clive de hombro, escote trasero y escote delantero. De este primer punto o asterisco hacia abajo vamos a colocar... 28 centímetros, colocamos un punto y hacia adentro vamos a colocar otro punto con 13 centímetros. Este punto lo unimos con este punto que tenemos acá de la sisa. Por todo el contorno vamos a colocar un centímetro para la costura. Este es el doblez de la tela, vamos a utilizar esta línea como doblez de la tela. Este para la bolsita, esta bolsita o la chaquetica va, va a tener unas mangas y vamos a aprovechar la línea vertical para trazar otra línea horizontal cruzamos las dos líneas colocamos un punto y de este punto hacia adentro vamos a colocar 26 centímetros colocamos nuevamente un punto con 26 centímetros colocamos ese puntito de este primer punto hacia abajo vamos a colocar otro punto con 12 centímetros Hacia adentro vamos a colocar 7 centímetros, colocamos nuevamente un punto y lo unimos así, una línea curva. De este punto vamos a bajar acá en esta parte 7 centímetros, 7, y trazamos una línea uniéndolo con el punto que tenemos acá. Vamos a realizar también unos puntitos con un centímetro para la costura y esta línea que tenemos acá es el doblez de la tela. Doblamos la tela y colocamos este patróncito. Estas son las mangas, tenemos dos. La tenemos previamente cortadas, ya te las voy a mostrar. Por acá la tenemos. Vamos a colocarla así para que se observe bien. Tenemos la chaquetita. Fíjate, está cortada igualito. Esta es la parte del escote delantero y este el escote trasero. Dejamos un centímetro igualito para la costura, la sisa, el largo total. Este es el doblez de la tela. Fíjate, tenemos las dos. Eso es, fíjate. Estamos trabajando, como se puede observar, con la cuarta parte. Acá en la parte inferior tenemos las mangas, la tenemos también previamente cortada, tenemos las dos. Acá la tenemos, están igualitas. Si te guías por nuestro paso a paso, amiga, te va a quedar igual. Vamos a comenzar entonces o a seguir con nuestro proyecto y vamos a pasar costuras por los hombros de nuestra camiseta. Eso es. Las partes principales están hacia adentro y vamos a pasar costura por los hombros. La costura por acá, por los hombros, dejamos un centímetro y realizamos un zigzag en ambos lados. Nos queda así. La parte delantera y la parte trasera. Ahora vamos a colocar las mangas. Tenemos las dos mangas. Vamos a pasar costura, vamos a buscar la parte principal es esta y la vamos a colocar así la parte principal la colocamos de cara con la otra parte principal y buscamos acá la puntita así y vamos a ir realizando la costura buscamos la otra puntita por acá, y comenzamos así vamos a colocar esta parte de la manga hacia la parte de la máquina y esta por acá vamos a ir pasando la costura colocamos la costura por las mangas así y realizamos esa también así ya tenemos las mangas ahora vamos a buscar la parte principal que es esta esta que tenemos acá y en esta parte le vamos a colocar un bolsillo, tenemos el bolsillo por acá, fíjate te voy a mostrar la guía de este hermoso bolsillo, como siempre y como base vamos a ubicar un pliego de papel y trazamos dos líneas, estas líneas tienen un margen de 2 centímetros para colocar las medidas, en el cruce de las dos líneas vamos a colocar un punto y de este punto hacia adentro colocaremos 8 centímetros colocando nuevamente un punto de este punto hacia abajo vamos a colocar 8 centímetros colocamos un punto con 8 centímetros y doblamos la cinta para colocar otro punto con 13 centímetros una línea imaginaria colocamos un puntito 13 centímetros del primer punto hacia abajo vamos a colocar 14 centímetros, colocamos un puntito y hacia adentro 10. Colocamos un punto, luego unimos los puntos así. Fíjate, es muy fácil. Este es el doblez de la tela. Lo tenemos previamente cortado por acá. Aquí lo tenemos, te lo muestro. Acá lo tenemos, fíjate, está igualito. Esto lo vamos, este es el doblez de la tela. Vamos a colocarlo por acá, luego vas a observar detenidamente estas medidas para que te quede igual. Acá lo tenemos. Vamos a colocar este bolsillo acá en esta parte. Eso es. Pero primero, antes de colocarla acá, vamos a hacer un doblez por acá por los laditos. Vamos a realizar la costura como un ruedito. Este bolsillo, vamos a doblar dos centímetros y vamos a pasar costura en primer lugar, luego en la parte superior vamos a doblar también dos centímetros, pero esta así le vamos a fijar a la camiseta con la costura. Le colocamos la costurita al bolsillo realizamos dos costuras. Ahora la vamos a colocar justo al centro, así, en el mismo borde, acá. Y acá en esta parte vamos a doblar 2 centímetros, 2 centímetros, vamos a doblar, y vamos a realizar una costurita por acá y otra un poco más abajo. Acá en los laditos también vamos a doblar dos centímetros, eso es, así como se observa. Vamos a pasar también la costura. Podemos realizar dos costuritas acá, también dos acá. Colocamos el bolsillo. Le doblamos le doblamos en la parte de acá, dos centímetros también de este lado y pasamos costura. Pasamos dos costuritas por acá y dos costuritas en la parte superior doblando hacia adentro dos centímetros también. Nos queda así. Ahora vamos a colocar la costura por los laterales, bajamos la parte trasera, así la colocamos derechita, también colocamos juntita la costura debajo de la cesa y al final de la manga. La colocamos así y pasamos costura, dejamos un centímetro y hacemos un zigzag. Colocamos la costura por los laterales, así. Realizando también así, ya nos queda así, nos queda muy bonito. Ahora vamos a voltear hacia el lado principal. Estas medidas que estás observando que son para una niña de 12 meses. Acá en esta parte le vamos a realizar doblando un centímetro luego otro hacia adentro y pasando costura el ruedo de las mangas y acá en la parte inferior vamos a colocarle una banda por acá la tenemos esta tiene la misma anchura de esta parte que están igualitas pero acá le vamos a realizar una costura así. Vamos a buscar el lado principal, lo tenemos acá. Este es el principal. La colocamos hacia adentro y vamos a hacer una costura para luego doblar. Realizamos el ruedo de las mangas, doblamos un centímetro, luego otro hacia adentro y pasamos costura por todo el contorno. Nos queda así. También lo hicimos de este lado: el ruedo. Vamos a retirar los, los sobrantes de hilo. Eso es. queda así, muy bonito. Acá en esta parte, en la banda que le vamos a colocar, también realizamos la costura. Ahora, esto lo vamos a doblar así. Vamos a colocarlo así. eso, la doblamos así. esa costura que realizamos la vamos a dejar de lado eso es, la vamos a colocar así buscamos el lateral y colocamos la costura A sostener que nos queden derechitas las dos costuras las sostenemos es una tela muy suave algodón se pega eso es y la vamos colocando por todo el borde así pasamos costura realizando también un zigzag colocamos la banda acá en la cintura nos queda así la colocamos la costura por los laterales nos queda así realizamos la costura dejando un centímetro y pasando un zigzag por todo el contorno nos queda así nos queda muy bonito ¿Viste? la parte trasera la parte delante Acá en la parte superior del cuello le vamos a colocar una capucha, por acá tenemos el patrón de esta capucha, te lo muestro, acá lo tenemos y para realizar esta capucha igualmente vamos a ubicar un pliego de papel y vamos a trazar dos líneas, una línea vertical y trazamos una línea horizontal, al cruzar las dos líneas colocamos un punto, y de este punto hacia adentro vamos a colocar 16 centímetros, 16 centímetros, colocando un punto. De este puntico vamos a colocar 3 centímetros más, acá está, 3 centímetros de separación. Colocamos nuevamente un punto. De este punto hacia abajo vamos a colocar 21 centímetros, acá está, 21, colocamos un puntito esto para esta parte en esta parte del primer punto hacia abajo vamos a colocar 27 centímetros colocamos nuevamente un punto y este punto lo vamos a unir con una línea curva así con el punto que tenemos acá Fíjate. por el contorno vamos a colocar un centímetro para la costura por todo el contorno acá tenemos dos centímetros más también lo vamos a dejar para la costura. recortamos esto doblamos la tela y nos queda así Vamos a recortar dos. Acá las tenemos. Tenemos una estampada y una unicolor. Tenemos dos. Fíjate. Vamos a unir esto que tenemos acá. Acá está la capucha. Fíjate, obsérvala bien para que tú también la puedas hacer. Colocamos por allá. La vamos, le vamos a pasar costura a amas por separado. Fíjate, tenemos las dos y la colocamos, las partes principales, hacia adentro. Y vamos a pasar costura por acá, así, hasta acá, con un zigzag. Ahora la otra, la estampada, también le vamos a realizar una costura, dejando un centímetro, hasta acá. Vamos a hacer esa costura. Colocamos la costura tanto en la parte estampada como en la parte unicolor. Realizamos una costura. Ahora vamos a hacer lo siguiente: observa, presta atención para que tú también lo puedas hacer. Vamos a buscar estas costuras ¿sí? y las colocamos de frente ambas. Colocamos un alfiler. Vamos a buscar las puntas, acá la tenemos, eso es, ya la tenemos y vamos a pasar costura por todo este contorno hasta llegar a la otra esquina, eso es, pasamos costura, colocamos la costura unas dos costuritas así derechitas y pasamos costura, no queda así ahora vamos a voltear eso es volteamos y acá en esta parte vamos a realizar un pespunte con dos centímetros de separación o de distancia vamos a hacer esa costura Colocamos la costura, dejamos 2 centímetros y realizamos esta costura por acá. De esta manera unimos el forro con la parte principal. Nos queda así nuestra capucha. Eso es. Ahora la vamos a colocar en nuestra camisita. Para ello vamos a ubicar la parte principal, y eh, perdón, la parte de trasera y la delantera, la mitad. Vamos a hacer este pequeño corte buscamos las costuras de los hombros la colocamos así derechita y vamos a hacer un pequeñito corte una marquita chiquitita así y vamos a colocar en la parte trasera eh, en la marquita la costura la costura con la marquita sí. colocamos estos bordes que como no tienen costura se abre con facilidad y la colocamos acá en la marquita para que no se nos mueva le vamos a colocar un alfiler y eso es, un alfiler vamos a ir acomodando esto acá y acá en, la, en, la, en el pequeño corte que realizamos acá, vamos a colocar esto así. Eso es. Buscamos otro alfiler y sostenemos acá. Ahora, la otra parte. Vamos a ver. Vamos a encontrar en las partes... De la parte delantera, así cruzándolas un poquitito. Así. Y ahora sí, ya la tenemos y pasamos costura. Colocamos la capucha cruzando un poquitito acá en la parte delantera. La colocamos derechita, hicimos unas marquitas para que quedara esto justamente al centro de la parte delantera. Y esta costura la dejamos al centro de la parte trasera. Dejamos un centímetro y realizamos por todo el del contorno del escote o del cuello. Nos queda así. Este hermoso trajecito para bebé de 12 a 18 meses. Lo puedes realizar tú también siguiendo nuestro paso a paso cada punto con nuestros patrones, con nuestras medidas. Quedará igual. Fíjate, acá está el conjuntico. Se ve muy bonito.